en regalar, hacia que avanza un poco más, aquí carga su M10, ahí viene la escopeta fake to fake en este momento, si irá? irá? No, no se logra dar el cara a cara, a ver, se van buscando, ambos se defienden las paredes del club, a ver si no lo espera hasta el final, hacia lo va buscando ahora sí, lo tiene cerca, ¡Uh! De esa copeta de Yanda Aquí viene hacia que quiere castigar hacia que quiere buscar Pero no, no logra encontrarlo Y aunque se viene más A la ofensiva en este momento Lograba avanzar el hermano Para la derecha y para la izquierda Un pasito para cada uno A ver, a ver, a ver Están avanzando hermano Man, what's it? No, no, no, killer, se repite una historia que fue en las finales de 2006, si no me equivoco, pues que los dos estaban 6 6 o sea, fue algo demasiado épico. Y hoy, hoy en día, pues se repite la misma historia. Nadie te quiere regalar, nadie quiere dar su sil. cada uno pues subiéndose como pueda, cada uno dando lo mejor, la mejor versión de cada ellos. Así que... Ya chino que opina de este pvp? porque la verdad es que se están repitiendo algo legendario Bueno, bueno bueno aquí vemos juristas de parte de ambos ellos saben que cualquier error que hagan ahí le va a sumar la rondas oye y te digo algo ahí que se bastante bien. te digo algo te digo algo también? algo también ellos cualquiera de estos dos jugadores que sea quien gane está como está como como como te explico como con más oportunidades de hacer el, el campeonato para los números 7 y ese libro no, Acabas de ganar no, no, no. hacia señores